Incendios siempre os hubo y e siempre os vaya a haber. De hecho, los incendios forestales naturales tienen beneficios ecológicos como mantenimiento de la salud del ecosistema, regular a biodiversidad, contribuir a regeneración de bosque y e exterminar sementes. También pueden frear la propagación de pragas. Un caso es la Sabana Africana, uno de los lugares más incendiados del planeta y e donde hay moitísima biodiversidad. Obviamente, esto solo vale cuando los incendios son de forma natural y e no vais influencia antropocénica. Históricamente, Galicia fue eh, una región muy castigada por los incendios. En los últimos 60 años, quemáronse más de 2 millones de hectáreas, o que representa más de 2 tercios de la superficie galega. Como sigamos así, alcanzaremos a superficie equivalente a Galicia antes de 2050. O mayor incendio que se recorda, o que por lo menos hay registro o, o atopei fue el de 1989, donde se queimaron más de 200.000 hectáreas. Como veces é complicado a veces es complicado hacerse la idea de canto E, una hectárea, vamos a decir que una hectárea que vale a dos campos de fútbol, es decir, en ese incendio queimaronse 400.000 campos de fútbol. En no el periodo 2001-2014 arderon 370.000 hectáreas solo en Galicia, siendo urense la provincia con mayor superficie queimada, superficie que supera a superficie queimadas como por ejemplo en Andalucía, Castilla-Mancha o Cataluña. Durante este periodo cabe destacar el incendio de 2006, no que en poco más de 10 días arderon casi 100.000 hectáreas. Porén, en nuestra memoria posiblemente esté a vaga los incendios de octubre de 2017, donde durante los días 13 y 17 de octubre Viviéronse unos peores días que eu lembre. A mí tocóme a vivirlo donde fuera, eu estaba en Eslovaquia cuando sucedió todo esto. O peor de todo, es que eu, estando a la estaba muchísimo más informado que la gente que estaba aquí. Lembro amigos, amigas y familiares saliendo a rúa sin saber muy bien qué hacer, intentando sudar en la extinción de los incendios debido a ausencia de información e instrucción por parte de Asunta. Por ser no vos lembrades, la magnitud de estos incendios fue tan grande que la nube que se cerró por lo fume llegó a Talón. E Quiero hacer una mención especial a Provincia de Ourense, zona de Unión Europea con menor densidad de población y e más embellecida, una zona donde arde sobrecreimado. Es, sin duda, la región que más arde, representando casi la mitad de la superficie galega en las últimas dos décadas. Las zonas de Ourense que están a arder ahora mismo son las que le van ardiendo los últimos años, con sellos como Manzaneda, Cualedro, Viana de Bolo, Lobios, Laza, Agudeña, etc. Pero ¿por qué estos incendios de 2017 fueron tan devastadores? ¿Por qué tuvieron tanta intensidad? ¿Quién tenga culpa? ¿Cuáles son las causas? Mucha gente acusó a una trama incendiaria, que se motoristas con bidones de gasolina, que los propios brigadistas prendiendo lume o monte. Es cierto que hubo varias personas detidas, pero nunca se demostró tal trama incendiaria que defendía Feijo. Es cierto que en Galicia hay mayor porcentaje de incendios intencionados que en el resto del estado. No obstante, menos del 10% son provocados por Pyroman. Otro comentario clásico es: ¿Y eso son las empresas que queiman para después recalificar o terreo y e construir? ¿Pero realmente es posible recalificar un terreo queimado? Pues sí, o no. O sí, o no, pues depende. A causa de que, en la modificación de la Ley de Montes que hizo PP en 2015, engañaron 1. Estará permitido construir un terreno forestal incendiado sin que pasen 30 años cuando concorra razones imperiosas de interés público de primera orden. Independientemente de que se pueda o no, por lo de ahora esto no sucedió. Incluso también se habló, e muy acertadamente, de dos factores que influyeron en la magnitud de los incendios. O primero fue que, una semana antes de estos incendios, despedirán a mil bomberos forestales brigadistas, incluso cuando estábamos en riesgo extremo de incendio. La e segunda es la regla 30-30-30. Esta regla hace referencia a tres variables meteorológicas que fan que un incendio sea muy difícil de controlar, que son más de 30 grados, más de 30 km por hora de vento y e menos de 30% de humedad. Los datos de la serie temporal de incendios din que existe una tendencia negativa no número de incendios, es decir, cada vez hay menos incendios. Por en, superficie queimada no sufre esta baixada, por lo que podríamos decir que cada vez hay menos incendios, pero estos son más virulentos y e devastadores. ¿Sorpresa? No, los efectos de la mudanza climática xa se ven notando desde el tiempo. Algunos a tener en cuenta en este contexto son a desestacionalización de los incendios, o aumento de temperatura o aumento de los días de verano que en no el caso del sueste de Galicia serían más de 10 días por década. E que como se advertió en no informe de cooperación transfronteriza en la prevención e extinción de incendios forestales no el atlántico en el 2018, la mudanza climática obliga a mudar a oita contra el lume. Los sistemas actuales de combate a incendios no están preparados para enfrentar un nuevo problema con raíz de las alteraciones climáticas. Estamos ante un nuevo tipo de lumes, los lumes de sexta aceración. Para, para, para, para, ¿cómo que sexta aceleración? ¿Qué me perdín? Pues sí, estamos en la sexta aceleración. Los incendios de primera aceleración llegaron en los años 60, cuando mosaicos de cultivo van a menos y el bosque gana continuidad. Entonces los lumes van a más grandes. Los de segunda, una década después, se acumulando masa forestal. Pasamos ya de anos 90, e onde a los de tercera, sanos en los años 90, donde la densidad de combustible es ainda mayor. Nos de cuarta seración engade ese factor de vulnerabilidad por cercanía de organizaciones o foco. Nos de quinta aparece la complejidad de la declaración de diferentes focos en una misma área. Estos incendios fueron, por ejemplo, los de 2006. Y e por fin llegamos a los incendios de nueva seración, a seración que está por vir o que ya está aquí, los incendios de mudanza climática. En este tipo de incendios, se condiciones que se libera tal nivel de energía que el lume tenga capacidad de modificar las características meteorológicas de su alrededor, coger o control las mismas y e crear lo que se llama una tormenta de lume. Estas tormentas pueden conducir a un incendio, serando aceleraciones, rayos, novas e inyecciones, eventos erráticos que fan imprevisible o se rumbo. Estos lumes superan no solo capacidades de extinción, sino también a de predicción. Este tipo de lumes es un fenómeno habitual en Canadá o Australia, en sitios donde teñen grandes masas continentales, pero ahora también se da en espacios menores. Así, en 2017, a Área Noroeste Peninsular fue la primera en Europa en experimentar este tipo de incendios. Estos incendios pueden alcanzar velocidades de propagación de más de 6 km por hora. Te diré de va, 6 km, y eso no es nada. Pero si nadie, un lume propagándose a velocidad de una persona caminando. O mismo informe portugués advirtió que la situación provoca que a causa de ignición más común en este tipo de incendios sea no o contacto directo con las Lapas, sino o transporte de faíscas. Lembro que durante estos incendios en 2017 en Vigo hubo pequeños focos por centro o que reforzó la hipótesis de que eran un grupo de pirómanos, pero probablemente fuesen unas faíscas. Como ya se dicho la solución no solo pasa por la acumulación de maíz medios de extinción, sino también por aumentar la capacidad de prever estos episodios climáticos. Otras problemáticas que contribuyen a los incendios son la fragmentación de propiedades y e cambios socioeconómicos y e demográficos que serán un abandono das e de las actividades tradicionales y de desfogamiento, y acumulación de combustible. Eh, sobre esto, como dijo Juan Picos, director da Escola de la Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra, en este nuevo tipo de incendios, a intensidad de lume es tal que impide actuar los medios de extinción. A los grandes incendios, solo se les puede matar de fame. Sobre esto, la acumulación de combustible, hay una especie arbórea un bocadeño polémica, una especie invasora, o eucalipto, es eh, tan prejudicial como se di. Arde más que a otras que son autóctonas. ¿Es verdad que seca os montes? Pues todas estas respuestas en moitas más veremoslas en un próximo vídeo. Así que vos, un aperta a Abur.